...cogió la idea en Casino en Vivo y entonces pues eh, eh, eh, hice un llamamiento... ...por el correo electrónico de la familia para ...por si había algún padre que se quisiera formar parte del proyecto... ...y formamos un grupo de seis personas... ...estuvimos planteando pues, que pintar un muro pero que fuera un poco también... ...hacer partícipe a los niños del colegio... ...de todo el proceso de pintado... ...incluso que ellos también participaran... ...hicimos también otros dos talleres más... ...de comederos para los gorriones... ...también que tenemos un huerto ahí".